Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we have a suggestion from Susan Irvine. Hola, Susan. Hola, Susan. And Susan is saying, ¿Qué significa en inglés se me hizo largo o se me hizo corto? Okay. So we're going to do this. This is an advanced intermediate, so we're going to do it in Spanish. Okay. So vamos a hablar de todo esto en la segunda parte. Vale, India? Susan está. Es una pregunta muy, muy, muy sencilla. ¿Qué significa en inglés? Se me hizo largo, se me hizo corto. Primero, ¿qué significa eso? Pues se me hizo es it felt to me o it seemed to me and, and then en in, in en español y, y luego lo que sea. Se me hizo difícil, se me hizo largo, se me hizo corto. Se me hizo estresante, se me hizo fácil, mm -hmm. ¿ok? So, it seemed long, short, difficult, easy, to me. O it felt, depends. Felt difficult or to me. Mm -hmm. And then, of course, you can change it to me if you're asking, for example, a question. Que en, en, en español, Perdón. ¿no? Si haces una pregunta, puedes cambiar el me por, por ejemplo, Te. ¿Se te hizo corto? ¿Did it feel short for you? ¿O se te hizo difícil? ¿Was it hard, Was it hard for you? ¿Did it seem hard for you? to you? Ajá, to uh -huh. you. You. You. Uh -huh. so the me es para mí. ¿sí? Puedes cambiar el me por las otras personas, otros pronombres. Nos, se nos hizo. La película se nos hizo muy larga. Mm -hmm. Se yes, nos hizo muy larga. So the film felt very long to us, mm -hmm. seemed very long to us. Mm -hmm. Estoy pensando en, en las maneras en las que diríamos eso en inglés. The, the, sí, the, the film seemed to go on forever. Oh, claro. Sí, sí, claro. En inglés tenéis otras formas. Uh -huh. Estoy explicando literalmente sí. el significado de se me hizo. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Es como... Y siempre es, es eh, hacerse te, ¿no? Sí. La, la estructura. Siempre es... Se... Se... La persona eh, hizo. Sí. Sí. ¿Puede ser se me hicieron? Sí, claro. Sí, ¿En es, qué es plural? contexto? Los exámenes... Se me hicieron eternos. Eternos. They seemed... Entonces, hicieron, yeah. They seemed um, ongoing, eternal. Eh, eternal to like. last forever. Es como, sí. to eternos, last forever. like, yeah. forever, yeah. Mm -hmm. ¿Sí? Y siempre es tercera persona, ¿no? ¿Singular sí. o, o plural? Sí. Ajá. Sí. Hizo o hicieron... Entonces nunca va a ser eh, eh, otra persona como segunda persona, no puedes, no puede felt ser. Something to sí, be, sí. Ah. Entonces siempre terceras personas, típicamente se me hizo, típicamente, no me... una, una, una cosa. O en presente se me hace, esto se me hace muy difícil. This is, this seems very difficult for me. En presente, mm -hmm. sí. Sí. Or it feels difficult to me. ¿En qué contexto, dirías, se me hacía? Se me hacía. Eh, la tarea se me hacía muy dura cada vez que tenía que hacerla. Ajá, como... So the task seemed hard every time I had to do it. Sí. sí ajá. Hablando de, de muchas, Algo... muchas veces, ¿no? Sí. Ajá. Por ejemplo. Y, y claro que todos los tiempos... Pueden funcionar con eso, pero siempre en tercera persona. Por ejemplo, ¿cómo dirías? It isn't that it seemed to last forever. It isn't that it seems to... Ver, no, no es, es que... que... No es que se me... I don't know. What, how, what, what would you want to say? Eh, eh, podemos hablar de cualquier cosa y, y podemos decir, mira... No es que se me haga eterno. Ajá. Pero bla, o bla, bla. O se me hiciera... Ajá. estoy diciendo que todos los tiempos eh, se sí. usan ¿no? es que cuando dices no es que es un detonante para el subjuntivo pero sí. la estructura no cambia no, claro, si hay un detonante de subjuntivo entonces el verbo va en subjuntivo sí. claro. mm. también otra parte de esto aparte de difficult, um, easy, hard, long, short también se puede usar en otras estructuras, en las estructuras que se usa, eh, en las que se usa HACERSE Vale, por ejemplo, y luego añades el ME o el NOS o el TE, vale, pero eso sería extra ya eh, Por ejemplo, HACERSE DE DÍA, HACERSE DE NOCHE sí. Entonces, SE HIZO DE NOCHE y GOT DARK ¿Sí? Se me hizo de noche. Es que it got dark on me. It got dark on me. Mm -hmm. ¿Y sí, you said that? ¿Sí? Sí, sí, tendríamos que decir eso. Sí, por ejemplo, estaba hablando con mis amigos y se me hizo de noche. I was talking to my friends and it got dark on me. On me. Sí. Mm -hmm. Sí. O, o estaba hablando por teléfono y se me hizo de día. So I was on the phone and suddenly. ¿Cómo se say that se me hizo de día. Se hizo de día. It, so the sun rose. Or, the sun like, rose so on me, oh it, became, God, it became daylight. daytime, yeah, But it's difficult to say that in English. It became okay. daytime on me. Claro. Tenemos de día y de noche. Uh -huh. Entonces, pues, se puede hacer de día y se puede hacer de noche. Uh -huh. O se me hizo tarde. Tarde. Mm -hmm. sí. sí. Se me hizo tarde. Um, like, I arrived late. I wasn't there on time. Mm. Se me hace tarde. Sí. Sí. Entonces, lo que vais a notar cuando Cintia está dando ejemplos, usa mucho se me hizo, se me hizo. ¿Vale? Es como tu primera elección. Como vale, un... estoy, en el, estoy en el pasado porque, sí. claro, estás contando una historia del pasado. Sí. Si estás ahora, eh, se me hace de día, se me hace, se me hace de noche. No, pero típicamente estamos... Eh, se me hace tarde, sí. Tengo que darme prisa porque se me hace tarde. So I need yeah. to hurry up because it's, I'm going to be it's late, late. It's getting, it's late. getting late. It's getting late, diríamos. Vale, yeah. sí, entonces sí, en ese caso sí. Mm -hmm. O se me va a hacer tarde si no me doy prisa. Mm -hmm. I'm going to be late mm -hmm. if I don't hurry up. ¿Sí? Uh -huh. Se me va a hacer tarde. Sí. Uh -huh. O se me va a hacer de noche... Si no salgo ya de aquí So it's going to get dark if I don't leave now uh -huh. y, y en eso sí podemos decir claro. It's going to get dark on me Claro, pues eso uh -huh. Entonces, claro, puedes usar otros tiempos eh, No solamente el, el pretérito, claro Sí, ajá uh -huh. Pero típicamente Cuando estamos hablando de un evento en el pasado It seemed Se me hizo ¿Sí? Claro por ejemplo, el concierto. El concierto se me hizo muy corto. So the concert felt really short. For sí. me. For me. Mm -hmm. For me. Sí. Mm -hmm. Sí. Muy bien. muy bien. También puedes usarlos en el me. Se hizo corto, se hizo largo, en general, ¿no? It's not just my impression. It's como the general impression. Mm -hmm. It felt short. Porque la gente decía, qué corto, ¿no? Qué corto. Pues se hizo corto. Mm -hmm. Se me hizo, ya sería como mi sensación personal, personal Sí, personal sí, en ese ah, caso o sí. se nos hizo Ajá. o se les hizo a ellos o depende ah, muy sí. bien muy bien muchas gracias Cintia por la explicación de nada. No. de nada Pues muy bien buena buena expresión porque se usa mucho en, en España sí. bueno en, en español no en España solamente ah, en español también en España también sí. en España claro bueno entonces ahora And now, a word from our sponsors. Muchas gracias, Peter. Gracias, Peter. Qué voz, qué voz. <laughs> voz de vendedor. <laughs> vale. Um, so, what we would like to bring to your attention today are the help sheets that go with our um, video casts You probably notice now that we're up to about 60 video casts, but what happened was the very first 40 of each of the levels, we've got absolute beginner, early intermediate, advanced, intermediate, advanced. The first 40, we created help sheets for them. Yeah. Um, twice. Twice. We, all we right. created them yes. twice. We we'll lost them. And I had, I had to Not do them again. Not all of them. There were only 10 that I lost. All right, so she's making a big deal out of something. It was just a small little <laughs> error, okay? We didn't lose 160 help sheets. So we've got 160 help sheets. So they all go with the first 40 of the, uh, basically the, the the the sessions that we did before, uh -huh. we kind of started again, yeah? So if you're interested in, in really helping your Spanish and helping to take the, the 10 minute lessons and expand them into something a, a lot more profound, then help sheets are great. Um, and they're there and you can, all you have to do is go to the website, go into store and look at help sheets and then you'll see everything that's available. If you buy, um, them all together, you get a discount It's basically you can, you can see, you'll see the prices anyway. Okay. So there we are. That's, um, all, Cynthia, anything to add? No, no, that I had to do them again I said, oh, I added that and it's. It said. now. venga y venga <laughs> y venga, said, venga, oh. venga y venga con <laughs> con esa historia. De paso, hace diez años. En mi mente, podría podría haber sido ayer. The, the um, royal family where the, the woman is the same. You know, Gordon lost the help sheets, and it's still talked about to this day. <laughs> But who talks about it? Well, I do. <laughs> You do one little mistake, you have to live with it for the rest of your life. <laughs> <laughs> bueno, eso es todo, chicos. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. Adiós. What? How is it that you don't sweat and I'm like boiling? I'm, I'm, I'm sweating. Sweating? I'm sweating. Every, you don't have because I every. had something warm to drink. Stop oh, for God's sake! Stops you from sweating. Right. Okay, ready? This, this is. This is not your side of the table, I'm you are very overpowering, it. <laughs> that is, this is my side, that is your side. You go like this sometimes. No, I like it, I like it. Um, <laughs> that's why. Enter, enter into your personal space. <laughs> <laughs> okay. Oh, that time mean, you touched my boot by accident. I don't know how you did it, but you were like, <laughs> <laughs> Okay, right. are we ready? We are ready. So, what we're we doing? Oh, the, the. Se me hizo. Ajá. Uh -huh. Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we are. No, just realized we haven't got the lights on. Just come on.